Bueno, vamos con la siguiente información, Bella. Dios. Bien, señores, habían rumores en las redes sociales dentro de, de esta gran franquicia. Y ya es un hecho. Forever 21 se declara formalmente en bancarrota, donde cerrará 178 tiendas. ¿Hay cuánto cuarto. Pop, atención, <ríe> los pop, <ríe> no atención, los pop, pero en Estados Unidos. Las pop, sí, las pop y las. No, y no, no, pero no que en Latinoamérica permanecen. Sí, okay. voy a desarrollar la noticia. La cadena de moda eh, Asequible Forever 21, que fuera una marca estrella entre adolescentes, pero fue víctima de una expansión demasiado rápida y de cambios en los gustos de los consumidores. Se declaró formalmente en bancarrota, donde la firma privada, con sede en Los Ángeles, cerrará hasta 178 tiendas en Estados Unidos. O sea, aquí seguimos vigente para las fashion bloggers, sí. Sí. Los, los, popis. Popis, los popis. Los popis, los popis, anyway no, esto, esto no compra ahí, no. yo no sé. <ríe> no sabes, no Ahora sabe. fue por, por bella que me entero. <ríe> ¿Que tú no forever sabes forever qué 21. es tienda <ríe> Sara? porque sabes que lo mío. Forever, sí. Forever, yo me agradeé a y vamos a hablar. Ella, ella, ¿eh? <risa> sí, porque eso es carta. La, ¿no? No, eso eso es barro para <risa> el Pompi. Eso, allá, a a ¿Eso no le importa a la gente la de la, la calle. La, la, la gente la la dice, ¿de qué no, tú no, me estás no, está no, hablando? Ahora, si tú dices... Las fashion oye, bloggers eh, también le eh, eh, dan gente, mucha... Si tú dices quebró el calvo, tú hay mucha gente con esos jeans fuertes, que aguantan cuatro años un pantalón. Las pacas, si las pacas, di que las cierran. Y las pacas, cerran. Fulano, paca. Ya ellos no hacen lo que hacían antes, que una persona iba pasando casi. No, por el no, porque uno te jala de ahora, y te y empuja, Él te se, ah, se pone okay, aquel lado, no, no, te empuja. Técnica, sí, te introduce a la tienda, pero bueno. <ríe> Entonces, bella. Señores, esto es algo de lo cual la gente se quedó muy, muy, muy, verdad, esperando. Hay muchas marcas como que, como que ya no tienen esa, esa o sea, tienen es esa trascendencia como antes, por ejemplo, a los ya no está como antes y, y igual Hollister ya tampoco está muy frecuente, pero eh, ahora hay tiendas en Estados Unidos que ese tipo de tiendas por ejemplo ya la ropa la están en liquidando en liquidación total sabéis supongo yo que ya forever 21, One eh, ya están supongo ya en Estados Unidos ya con liquidación total bueno eh, el, el tiempo cambia el mundo cambia ¿Sí? Chinatown. Los chinos. China Chino. Ay, los chinos también. Los chinos daño. Los chinos han hecho grabar a todo el mundo. Bueno, China están eh. haciendo daño. Es terrible la bueno. situación. <risa>